Fabio, ¿cuánto tiempo llevas en Medellín? ¿Cómo llegaste acá? Cuéntanos. Sí, yo llegué aquí en noviembre de 2011. Eh, yo estoy viajando, entrando y saliendo de Latinoamérica desde el 2005. Mm. Cuando llegué primero a Guatemala, me quedé seis meses en Guatemala, Después viajé por Centroamérica, me volví a Europa, volví a Sudamérica, mi primer viaje de Sudamérica 2006 a 2007, volví a Europa, hice una maestría, después fui a Brasil, que vi como una cosa aparte, me quedé ahí también completamente como nueve meses y, y la verdad estaba como con la idea de quedarme en Brasil era como donde yo me sentía muy conectado y me conseguí un trabajo con una ONG, uh -huh. ese trabajo en la ONG no salió como esperado pero yo todavía no quería volver a Europa entonces como explorando qué más pasa por Latinoamérica me encontré con ese proceso de Labsur Lab y con el hacker después aquí en Medellín un locker y entonces me, me, como me inspiré y quería conocer y entonces me conecté con esa gente y, y me quedé porque primero aquí me sentí como muy bienvenido. Uh -huh. Yo creo que en ningún otro lugar del mundo la cuestión de ser extranjero es una cuestión tan positiva. Porque, <risa> o sea, ahí en el frente del MAM, mm del -hmm. no había una grande obra que decía en letras grandes Menji. Y alguien había puesto ahí un, un graffiti diciendo extranjero, eres bienvenido, mi casa es tu casa normalmente, yo vengo de Europa, de Suiza donde crecí el extranjero ya es algo más bien malo o, o que no se quiere mucho de hecho hay una gran, gran conversación sobre la xenofobia allá entonces uh -huh. eso ya también me hizo mucho impacto aquí se le da mucho valor a bienvenida a la gente pero también eso con toda la historia que pasó aquí con, con la cuestión de la droga y los carteles, creo que la gente se quedó muy quemada de esto y tiene mucho afán para hacer cosas buenas. Y, y eso también yo creo que, que se ve en muchas obras que aquí pasan también a nivel institucional. Yo creo que aquí lo que más también me, me, da, me anima, a estar acá es que veo como también una simbiosis entre colectivos e institución que no he visto en muchos otros lugares y eso me parece muy interesante aunque tampoco es la, el paraíso también siempre hay, hay tensiones eh, y siempre hay también como desde los colectivos que no las instituciones no y de los otros que dicen no nosotros decimos porque nosotros tenemos la plata las cuestiones que siempre pero hay mucha gente ahí que, que, que muy gente muy joven en las instituciones que quiere conversar y eso me parece, sin haber resuelto todos los problemas, me parece súper interesante uh -huh. y, y eso también con el pasado de, de, de, de, de, de, de que hubo muchos problemas la gente sale con, es muy creativa en encontrar nuevas, nuevas soluciones eh, el cuento de que mucha gente tiene que luchar por sobrevivir hace también que sean muy creativos en sacar cosas muy bonitas, muy creativas con, con lo que hay, con herramientas locales, lo que encuentres uh -huh. y, y eso a mí me hace mucho impacto. Uh -huh. Y así en breve, ¿qué te gusta y qué no te gusta de la ciudad? Lo que me gusta, eh, primero, como ya dije antes, es un poco eh, la cuestión de la gente. O sea, yo me siento muy bien acá, muy acogido. Eh, en poco tiempo construí, digamos, una red de amigos. Uh -huh. eh, y, y eso es, es muy importante para alguien que viene en extranjero. Uh -huh. eh, no quiero dejar la cuestión del clima que para mí sí es como un, un clima perfecto eh, y eso como una, un espíritu muy creativo eh, en general en la gente lo que menos me gusta eh, creo que es un poco de pronto una cuestión generalmente en Latinoamérica es la cuestión de las ciudades como tales de que muchos buses son, echan uves, nubes negras o sea, esa cuestión ambiental más bien eh, y en que es un valle todo, que pasar por el medio, eh, el tráfico, todo eso me parece muy intenso. Eh, eso es una, es una cosa que no me gusta mucho y, y la cuestión pues como europeo de pronto la otra gente ya está más tranquila con eso, pero la cuestión de la violencia no la puede uno olvidar, es una es un discurso que sigue vigente en esta ciudad, uh -huh. aunque más bien en los barrios hay muchos lugares que no pasa nada, y eh, que es muy, muy tranquilo estar ahí, pero sí eh, cuestiones de atraco y esas cosas, que, pero son un poco generales, no solo en esta ciudad. Ok, gracias Fac.